Hello YouTube, <laughs> eh, uf, esto se siente raro después de dos, tres años creo, no sé hace cuánto no me ven en cuerpo presente. Eh, la verdad había dejado de aparecer en videos no sé por qué. Eh, la vida asumo. Pero bueno, ya estoy de vuelta con muchas más cosas. La verdad, el canal se ha mantenido vivo gracias a los videos de unboxing. Eh, haciendo, he estado haciendo muchos unboxing de álbumes de K-Pop. Y eh, sobre todo el video de cómo usar palitos chinos, que sí va a haber una segunda parte. O bueno, una segunda versión más bien. Porque leí muchos de los comentarios porque a pesar de que no estaba posteando, pues estaba leyendo los comentarios y decían muchos que no podían o que les dolía la mano, o que no, definitivamente no, no, o sea, no la lograban ni se rendía ni cogían un tenedor y chat Entonces eh, tengo un segundo método para explicarles que la verdad me parece a mí mucho más cómodo, o sea, el primero funciona para esa primera vez eh, en la que tienen que agarrar su comida y bueno, como coger con fuerza la comida que no se les caiga que cojan el rollito de sushi y que cuando se lo tengan aquí no se caiga al piso pero hay un segundo método que me parece un poco más cómodo entonces bueno ya lo estaremos viendo más adelante eh, solo quería hacer este video corto para darles un update de pues nada ya volvimos eh, back in business y bueno van a ver muchas cosas que estoy segura que les van a gustar porque pues la mayoría ha llegado aquí estoy viendo un avión la mayoría ha llegado aquí por el video justamente de los palitos chinos entonces siento percibo ese interés en la cultura asiática que de hecho pues es el centro de este canal eh, entonces vamos a estar hablando mucho de idiomas sobre todo inicialmente coreano vamos a ver si a futuro japonés no lo sé, esperemos a ver cómo nos va con el coreano primero. Eh, esto es un proceso, entonces vamos a estar aprendiendo juntos. Yo sigo aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Sigo aprendiendo cosas nuevas, ya me desenvuelvo mucho mejor, pero pues esto es un camino pues gigante. Entonces mientras yo aprendo, ustedes aprenden, nosotros aprendemos. Y también vamos a hablar de cultura, de comida, bueno, de cosas... Eh, súper diferentes y súper chéveres que sé que les van a gustar un montón entonces eh, nada gracias por estar acá, por suscribirse y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Adiós!